sangrado durante el embarazo. ¿Es una señal de peligro? Aquí te revelamos los pasos que debes seguir. ¿Estás esperando un bebé y te preocupa el sangrado durante el embarazo? No te preocupes. Es común que las futuras madres experimenten este síntoma, pero es importante que sepas cómo actuar para garantizar tu salud y la de tu bebé. En este video, te daremos toda la información que necesitas sobre el sangrado durante el embarazo, desde las posibles causas hasta cómo actuar y cuando buscar atención médica. No te pierdas esta valiosa información que te ayudará a disfrutar de esta experiencia única de manera segura y tranquila. Sigue viendo. El sangrado durante el embarazo puede ser muy alarmante y puede causar una gran ansiedad en la madre. La buena noticia es que no siempre es una señal de peligro, pero es importante conocer las posibles causas y saber cuándo es necesario buscar atención médica. Causas comunes de sangrado durante el embarazo. Hay varias causas comunes de sangrado durante el embarazo. Algunas de las causas más comunes incluyen. Número 1. Implantación. En las primeras semanas del embarazo, puede haber un pequeño sangrado cuando el óvulo fertilizado se implanta en el útero. Número 2. Infección. Las infecciones pueden provocar inflamación del cuello uterino y causar sangrado. Número 3. Cuello uterino sensible. En algunos casos, el cuello uterino puede ser sensible y puede sangrar después de un examen ginecológico o durante las relaciones sexuales. Número 4. Aborto espontáneo. Un aborto espontáneo es la pérdida del feto antes de la semana 20 del embarazo. El sangrado durante un aborto espontáneo puede ser leve o intenso y generalmente está acompañado de cólicos abdominales. Número 5. Placenta previa. Una placenta previa es cuando la placenta se ubica cerca del cuello uterino y puede bloquear la salida del feto durante el parto. El sangrado en este caso es generalmente indoloro. Número 6. Desprendimiento de la placenta. El desprendimiento de la placenta es cuando la placenta se separa de la pared del útero antes del parto. El sangrado en este caso es generalmente intenso y puede estar acompañado de dolor abdominal. ¿Cuándo debes buscar atención médica? Es importante buscar atención médica inmediata si experimenta sangrado durante el embarazo. Si el sangrado es leve y no está acompañado de dolor, puedes llamar a tu médico para obtener orientación. Si el sangrado es intenso o está acompañado de dolor debes acudir a la sala de emergencias de inmediato. Si experimentas cualquiera de los siguientes síntomas, debes buscar atención médica inmediata. Sangrado intenso. Dolor abdominal intenso. Contracciones regulares. Pérdida de líquido amniótico. Mareo o desmayo. Pasos a seguir si experimentas sangrado durante el embarazo. Si experimenta sangrado durante el embarazo, aquí hay algunos pasos que debes seguir. Número 1. Mantén la calma. Lo primero que debes hacer es tratar de mantener la calma. Si estás ansiosa o estresada, esto puede empeorar la situación. Número 2. Llama a tu médico. Si el sangrado es leve, llama a tu médico para obtener orientación. Tu médico puede hacer recomendaciones sobre qué hacer a continuación. Número 3. Descansa. Si el sangrado es leve, es posible que tu médico te aconseje que descanses. Número 4. Evita actividades físicas extenuantes. Si experimentas sangrado durante el embarazo, es importante evitar actividades físicas extenuantes y levantar objetos pesados, ya que esto puede agravar la situación y aumentar el sangrado. Número 5. Mantén un registro del sangrado. Si experimentas sangrado durante el embarazo, es importante mantener un registro de la cantidad de sangrado y la frecuencia en la que ocurre. Esto puede ayudar a tu médico a hacer un seguimiento de la situación y tomar decisiones informadas sobre tu atención médica. Número 6. Sigue las instrucciones de tu médico. Si tu médico te recomienda hacer algo específico o tomar ciertos medicamentos, asegúrate de seguir sus instrucciones cuidadosamente. Número 7. Busca atención médica inmediata si el sangrado es intenso. Si experimentas un sangrado intenso, dolor abdominal intenso o cualquier otra complicación durante el embarazo, busca atención médica inmediata. No esperes para contactar a tu médico o buscar atención médica de emergencia. Si experimentas sangrado durante el embarazo, es importante que no te alarmes y actúes con calma. Sigue los pasos adecuados, como llamar a tu médico descansar y evitar actividades extenuantes, para garantizar tu seguridad y la de tu bebé. Si el sangrado es persistente o si tienes otros síntomas preocupantes, es fundamental buscar atención médica inmediata. Al seguir estos pasos y mantener una comunicación abierta con tu médico, puedes estar segura de que estás haciendo todo lo posible para proteger tu salud y la de tu bebé. Gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó, por favor dale un like y suscríbete a nuestro canal para más contenido interesante.